¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo estoy hablando de ni más ni menos que el mismísimo j ¿Qué haces Nico? Y hola amigos y amigas del Comic Shop Hoy Nico empieza el Calviverse El Calviverse empezamos una serie de por lo menos dos videitos que vamos a hacer en la cual les vamos a comenzar a ver las historietas de este, de este historietista, artista, ilustrador que tanto amamos personalmente, ¿no? Sí, sí. Yo noto, Nico, que en los últimos años hemos desarrollado una especie de devoción por Fernando Calvi. ¿Cómo ha sucedido eso? Y yo la verdad es que la devoción la tengo desde el principio cuando conocí su obra Megaman, de la cual vamos a hablar próximamente. Muy, muy próximamente. Eh, y bueno, después en la revista Fierro, cuando publicó Alta Vista, debo decir que me terminó de comprar. Ah, Alta Vista es un... sí, sí, sí, de todito tiene. Pero bueno, en esta ocasión vamos hablando de Bruno Helmet, que vendría a ser una de sus primeras obras argentinas, se podría decir. Se remonta, sí, a la, a la época del Cazador, Nico. Eh, sí. De hecho vemos que algo del staff también tiene que ver con Cazador. Este es un cómic de aproximadamente fines de los 90, ¿o no? 98, si no me equivoco. Sí, Mega Man sí, es el 96. Sí, sí. Y era. Era así como esa suerte no, no quiero decir universo Marvel, porque no tiene nada que ver. Pero. Había, había como algo de eso en, en lo que era el cazador, ¿no? Sí. Y sí, las historias que salían. Y Calvi además es un amante de los superhéroes. Empezamos con una portada que sospechamos es del Mauro queridísimo Casioli. Mauro Casioli, puesto que acá vemos la M y está pintada... es un estilo que me recuerda a la última época del Cazador Sí, más sí que a la, más que a la época clásica es justamente el 98 a mí me sorprende, Nico, como estos detallecitos la textura del papel la textura, sí, sí, del papel y, y acá se ve, por ejemplo, que el, el... el distinto tipo de tratamiento de algunas partes del dibujo como este que ves que es transparente Sí Puede haber sido con acrílico también, pero un acrílico muy aguado o acuarelas. Y le tiene unas sombras ahí. El tipo, como sabe, tanto de color, vos fíjate que con tres trazos ya te hace volumen. Sí, una sombrita de verde acá. Mm. No, es increíble la tapa, Nico. No tiene nada que ver con el dibujo adentro, pero. Pega. pega fuerte. ¿Y este de atrás quién es? Ese es el. será el villano de esta historia, Nico. Uno de los tantos villanos. Ah. Porque el villano que yo recuerdo no, no, no lo veía así. Abrimos la página. Breve eh, mención al logo. Bruno Helmet está buenísimo también. Sí. Que es de Cascioli, si no me equivoco. Acá sí. vemos sí que dice. Diseño del logo de tapa. Mauro Cassioli. Que el logo, qué sé yo, también es una tipografía, digamos. la eh, ha hecho él la tipografía? Para mí sí, tiene... El detallecito de esta H un poquito más arriba, la parte sí tiene sus cosas. Tiene mucha onda ese... No él. dice nada de quién pintó la tapa, ¿viste? Pero no. es, es él, es claramente él. Y el editor, Nico, es Andrés Casioli, que será el hermano de Mauro. La familia Casioli, no sé. Eh, sé que... El, el padre de los Casioli, de los hermanos Cassioli, el editor, y, pues, y vienen de toda una, una casta de editores, digamos. El cómic empieza, eh, que nos viene hablando de una manera medio poética de cómo fue que nació Bruno Helmet. Tiene que ver con que se suicidó la esposa, la, la novia, algo por el estilo. Con un, un diseño muy Bruce Timm. Sí, el diseño de la, de la chabona posta que es muy Bruce Team. Y él después como que se encuentra con una especie de, de cura o algo por el estilo que... Un ángel, sí, sí, un ángel... Claro, se con un nosotros. ser medio sobrenatural que está viviendo entre nosotros en una capilla Y se transforma como en, en el Hitman de ese ángel, digamos mm, Exactamente Acá vemos algo, por ejemplo, que a mí me, lo primero que me llamó la atención cuando leí Man. Eh, este tipo de diseños. Vos fíjate los fondos. Los dibujos con el, el trazo muy grueso. Sí. A mí lo primero que me vino a la mente fue el laboratorio de Dexter. Exactamente. Incluso eh, sobre todo los capítulos de Marca M para Monkey. Sí. Que tenían sí, ese sí. estilo medio tirando aquí, a Jack Kirby también. Claro. Eh, y sabes que esto no es casual. No, no es sé casual. si esto te lo conté. O capaz que lo, me lo guardé para. Cuando estemos filmando este video. Que Calvi trabajó en el laboratorio de Dexter. ¿Qué? Eh, sí, Calvi trabajó. Tengo entendido que por lo menos en los pilotos. De la, en el piloto seguro. Y, y creo que en los capítulos que salieron en Quistero tan maravilloso el show. Man. Por eso tiene mucho sentido este estilo de dibujo, no, ¿viste? Dato. Dato muy de color, Nico. Increíble. Sí, yo cuando. Yo sospechaba muchísimo porque veía que el estilo es muy. Sí, sí que... Comparte muchas similitudes incluso sobre todo en, en Mega Man Y en la historieta esta que no me acuerdo el nombre ahora Que hacía para la nación de los chicos sí. Tenía ese estilo del laboratorio de Dexter de los primeros capítulos sobre todo claro, que viene... Y sí, él trabajó ahí, no sé qué hizo Viene de la escuela esa de los años 50, tiene un nombre particular El Gitar lo, lo repite permanentemente el, el otro más Kraken también que no sé si era como un estilo de animación medio nacido en la Unión Soviética algo. Sí, tiene muchísimo de estética rusa yo no, que... sé si, yo no sé si Calvi tendrá eh, influencias de la estética rusa, de la estética soviética eh, Sé que se nota muchísimo la influencia de Kirby sí, Muchísimo sí, sí. más estilizado Superhéroes, acá hay un poco de, de Miller incluso Sí, sí, sí, el... sí, esto es muy Frank Miller tanto por el dibujo mismo como el uso de las, de las onomatopeyas. Sí. Como en el regreso del caballero. Tiene sí, de unas noche. influencias. Ella también es muy Frank Miller. Mm. Hay, hay, hay un poquito hay por aquí, influencia. un poquito por allá. Exactamente. Y hablando del dibujo, Nico, fíjate qué increíble cómo hace, cómo pasa de algo. Casi que podría ser vectorizado, que no lo es. Lo hemos visto en sus originales de ¿Cómo, cómo de carajo hacía esta línea? No sé, solo, solo calvinito. ¿Es pincel o es el chabón trazando cuál va a ser la forma de la línea y después rellenándolo? ¿Cómo es eso? Eso sospecho que puede ser así. Y acá vemos, por ejemplo, que en esta línea así de gruesa acá hay unas pinceladas de a blanco. Eso, ¿A eso iba? ¿Cómo pasa de eso a esto en dos centímetros? ¿no? Sí, en un mismo dibujo. Y este es el, el que será el villano de la historia, que es un... A mí me gustaba esto que hacía... Que algunas imágenes que estaban de frente las llenaba sí. con, con tramado... Sí... Y, y, los, una... y las pintaba de un solo color. Trama... Esta... Ese como... Sí, sí, como un pincel... Eh, un pincel desprolijo. Sí, que no sé hasta qué punto debe no sé ser qué, hecho a mano sí, también. Sí, tiene que ser hecho a mano. Quiero ver algo. El color también es de él. Sí. Eso, El color es de Calvi. Estaba creo. pensando en lo mismo. El color es de Calvi. Es un color muy característico. Este dibujito es excelente. Sí. Fíjate cómo de pronto se deja, ¿viste? Se deja llevar por los, los ángulos, la morfología de los personajes. Este que abre la boca así. Sí. Y mira cómo ni siquiera es. Un, no, es como que se va para allá. Se va un poco para allá, incluso. Es, es buenísimo. Este personaje se me hace parecido a uno de Mega Man también. Después lo, vamos ah, a, después lo vamos a ver Después lo hablaremos Acá tenemos la pose Kirby Sí, la pose que repetimos Constantemente en constantemente ¿no? sí, sí, sí, sí. Es el mismo dibujo eh, La historia ¿Vos qué te pareció? Bien, bien, está buena Es una historia así medio a las piñas No es, no es alta vista, estamos claros. Pero no A mí me gusta mucho Es un dibujo muy, muy gracioso ¿verdad? Mete... A este, a este personaje en algún momento que es el. Ahora, ahora vamos a ver cómo se llama. Que va a buscar a, a un nazi. A un nazi que está en un hospital, en sí, un sí, sí. En un Estos, asilo. Estas caripelas son sí. muy ese estilo. Sí, sí, digo Y a mí me hace acordar mucho a, a lo que sería en, en los capítulos de. Como te decía, de Mark M para Monkey. Sí. La gente que estaba en el fondo. Sí, sí, Entonces, sí. Tal estas cual. caras también. Y algo que tiene Calvi que me gusta mucho, sobre todo en esta época. Es que hay un humor en sí. el Chabón que tiene que ver con las caritas que dibujaba. Y además, mira, por ejemplo, el que el tipo mientras habla dice, si pudiera volver a ser como fui, Sniff haría cualquier cosa como que está triste. Sí. Eso en Megaman lo explota y me causa mucha gracia, como que me influyó muchísimo a mí en mi sentido del humor. Es nombre. tremendo el, el, el humor de Calvi. Muy sutil por momentos. Y además, sí. fíjate que la carita la repite siempre con ese tipo. Ese tipo es esa carita. Este está, me encanta. Acá aparece. El demonio cuyo nombre... Y esto es otra, otra parte que yo creo que, sí. que Calvi lo hace con humor. Que es la exageración de la... Esbastix. Esbastix. Llama... Explotation es el, eso. Sí, Explotation, sí sí, sí. sí. sí. Es ridículo, es un poquito grasún, pero está excelente. El Megaman lo explota también. Sí, Esvastix, sí, sí, sí. por todos lados. Lo único que no me... Que no me copó mucho. Que tiene que ver con por ahí un Calvi de esta época que pasó cuando Calvi estuvo en Cazador. Sí. Que a mí personalmente. Me pareció que no maridó muy bien. Calvi en Cazador. Sí, en Cazador Cómics. Sí. No Pero en me Cazador. parece que el estilo de Calvi no, no, no, no sé si pegaba muy bien con Cazador. Y algo que también un poquito me hace ruido en este cómic son los diálogos. Que a veces son. Como com puteando así. Sí, sí, entiendo. Entiendo lo de que una manera o, o exagerando cosas que. No Sobre todo cuando putea, ¿viste? Mm. A veces hay unos diálogos que son medio. Es agotito. Sí, es agotito, pero... está excelente. Hay unos diálogos que no me. Que, sí, que entiendo. no me coparon demasiado, la verdad. Era un poco, era un poco la época. Eh, calculo yo. Un poco también esta idea de, de, de traer lo pulp a lo nacional creo sí. que en ese sentido por ahí Megaman no recuerdo si Mega Mega Man, Man a mí me puteadas. pareció impecable Megaman tiene dos puteadas ponerle solamente en el último número me acuerdo porque sí. tengo una anécdota con eso que la contaré en el video de Mega Man. pero no Megaman me pareció excelente sí. en todo acá aparece el ángel Nico y se lo lleva a este a este Max a este villano que decíamos de nuevo al infierno termina con un Deus Deus máquina, máquina, me parece, sí. no como que está a punto de pudrirse todo con con Bruno Helmet, ah, acá, el enemigo lo supera Esta parte, mira escucha esto, adentro, este tipo lo está como prendiendo fuego, ¿no? sí. a Bruno Helmet dice Adentro, la piel arde como papel, un ojo revienta y se fríe como un huevo contra el yelmo candente Y vemos el dibujito, ah, el dibujito del plumito. sí, sí esto me, me parece muy divertido, las boquitas estas, así sí. ap apretadas, sí, me, sí. me parecen excelentes. La que no me gusta, que la hemos visto no, así por esta. Esta tiene algo que a mí por lo menos esto me genera algo raro. No El, es que esté mal dibujada, no es simplemente que esté mal dibujada. Una, una decisión del, del diseño. De, te molestan esas bocas, sí. sí medio como, es, de pato. como de pato. Es como cuando ponen a Bart de frente en sí. las, en las <ríe> propagandas viejas de los Simpsons. Exactamente Termina eh, en un Deus Ex máquina, Nico Pero en, en resumen básicamente se puede decir Que Bruno Helmet es un hitman de un ángel Que va asesinando a pecadores Exactamente Es así es simple la premisa eh, en... Tiene un pasado eh, trágico Por el suicidio de, de su amada Y está en eso, una cruzada contra el mal es muy muy simple es un personaje que si bien este librito está excelente eh, artísticamente es impecable es un librito que no, no sé si tiene un final, porque tranquilamente esto puede durar un montón más sí. se resuelve digamos la situación del propio libro pero como, como premisa puede continuar Sí, puede continuar eh, ad infinitum, porque es literalmente un superhéroe. Es así de simple. Y puede de vivir hecho, un montón de aventuras. De hecho, Nico no lo mencionamos, pero este no es el único material que hay de, de Bruno Helmet, del personaje. Eso es lo que quería que hablemos ahora un poquito. Que el, el origen no es este. No es este. Tengo entendido dos cosas. Según lo que he visto y he podido investigar, hay dos números... De Comiqueando Press. De Comiqueando Press, sí. Que uno está dibujado por Kiki Alcatena. No sé si está dibujado por los dos. Es Calvi y Kiki Alcatena combinados, Nico. Es muy, ah, bien. Es muy loco. En internet se consiguen para descargar una práctica... No los leí, digamos, porque es un embole leer en la computadora, pero sí ojearla. Y aunque sea para sacarte las ganas de ver cómo son los dibujos, que están buenísimos. Blanco y negro. Un Calvi... Que todavía no había llegado acá, pero estaba, Iba por ahí. estaba buscando eso. Sí, muy geométrico. Y un Bruno Helmet siendo agarrado por un monstruo tentacular dibujado por Alcatena. Hay que, hay que buscarlas esas. Sí, quisiera tenerlas en, en, en físico. Y después hay otro número más, con Carlos Trillo. Intervenciones de Carlos Trillo en el iónico, sí. Ese no, no, no recuerdo haber visto su interior. Sé que los dibujos de esa, de esa época son como un poco más... Más sucios. Sí. Eh, no es decir desprolijo porque desprolijos no son, es intencional ese aspecto. Pero también decían. No sé si es que se referían a la editorial de Comiqueando o a la revista Comiqueando porque decía que se publicaba en la Comiqueando. Sí, no, en la, no la editorial, entiendo... Comiqueando Press. Claro. Comiqueando Press. Y, y están buenísimos, números, ¿sí? están buenísimos. Están habría que conseguirlos de alguna manera. Habría que conseguirlos, yo nunca los vi en, en ningún lado. Si los conseguimos, los vamos a mostrar. Sí, sí. Y bueno, mucho más no se puede decir. Es un cómic que la verdad te deja un poquito con ganas de más. espiña y en 48 páginas. Y vale muchísimo la pena tenerlo. Es... Vale muchísimo la pena porque tiene un arte impresionante. Las palabras que Carlos Trillo tenía para decir sobre, sobre Bruno Helmet. De repente, cuando todo parecía perdido para el cómic nacional, cuando los lectores se alejaban de las viejas fórmulas que se resistían a renovarse, aunque se cayendo a pedazos, apareció un grupo de autores cuyas obras señalaban un nuevo camino. Claramente habla también de los del cazador. Exactamente, sí. Y además, tal vez, de toda esta movida que venimos viendo de cómics de finales de los 90, ¿no? Sí, que sí. Hay mucho, prometía mucho y lamentablemente no... No explotó tanto como podría haber explotado, me parece Creo que eso es simplemente por la pobreza de nuestro país Tuvieron, tuvieron sí. su momento Y detrás de la fulgurante revelación de Cazador llegó Calvi Como decíamos, que Calvi trabajó en Cazador Apropiándose de los superhéroes de inspiración norteamericana Y convirtiéndolos en personajes que cuentan pedazos de nuestra realidad Como este sorprendente Bruno Helmet Que se aproxima con códigos de la narrativa de terror Y de una manera que araña la metáfora a uno de los personajes más siniestros de la historia argentina reciente, convertido aquí en el almirante de una armada infernal. Y entonces los invulnerables, los tipos que vuelan, los muertos vivos, los aliens, los robots, las criaturas virtuales, tan ajenos para nosotros hasta hace un rato, empiezan por fin a hablar en argentino. No es poco, ¿no? Era una nueva generación. Era, sí. Era una nueva generación nosotros queríamos leer esto. Si vos me ponías a mí el Tony, adelante, sí, sí. y me ponías estos dibujos, yo iba a agarrar esto. Así Habla... que tiene mucho que ver con eso, pero qué bueno, no puedo parar de, de elogiar el color El trabajo de color de la historieta, es impresionante bueno, Esta página es muy buena, sí, sí, muy sí. lindo, rojo ¿Viste que es...? Amarillos El amarillo y violeta el demonio ese es... Tal cual es el personaje de DC Volviendo a, a estas influencias Esta página me encanta Cómo sabe de color Calvi, eh? eh Cómo sabe de color este tipo Estamos abriendo el libro de nuevo Estamos abriendo el libro de nuevo, <risa> sí Pero bueno, siendo que no hay mucho más para decir Excepto simplemente Releer y reanalizar La historieta una y otra vez Porque creo que con cada lectura Uno como artista eh, Aprende siempre algo nuevo Hay mucha información acá, es un material hiper valioso en ese sentido, la verdad Bruno Helmet, Nico Bruno Helmet de Fernando Calvi Si les gustan los videos que estamos haciendo los vamos a invitar a que se suscriban que dejen sus comentarios sobre esta historieta, sobre el autor información que tengan, que la verdad es excelente ver cómo en los comentarios aportan información nueva que nosotros por ahí no poseemos y hacen que entendamos más sobre esta historia sobre la historia de esta época de la historia de argentina, que nos sigan en el Instagram para enterarse de cuándo hay videos nuevos, y que si nos quieren hacer el aguante, que compartan el video y el canal con sus amigos y amigas entusiastas de la historieta. Eso fue Bruno Helmet, y espero que les haya gustado. ¡Chau!